G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G, G. Hey, Chica, cierra la puerta, pero de tu alma, que la muerte se acerca, la con mi habla, no entiendo qué les pasa, ni salen de su casa, las dejan de visitar yo respeto de plaza, no espero que comida en esta me lo quita, yeah. aunque sea tea me ve y dice oh my god, se siente una princesa enamorada de este lord, un maldito bastardo que el castillo conquistó, es cierto me dieron por muerto y volví como un dragón, antes de cruzar miró para los costados, ya que me fallaron no es que sea desconfiado, no me arrepiento por decirle te amo a la equivocada, pero si sí, hermano el guacho equivocado, la vida está en mis manos, desde que tengo memoria vivo con no sé si no duermo Hace cuatro días O todavía Sigo durmiendo La recompensa vale más Si hay empeño De su logro cada uno Es el dueño Quiero vivir en mi zona Y también en estado de coma Si domino El mundo de los sueños No ganamos lugar Así que no nos miren mal Si no hay competencia Porque no podemos estar Si es bajo presión Sabemos a... Así que no vale copiar Nos ganamos lugar así que no nos miren mal Si no hay competencia porque no podemos estar. Si es bajo presión sabemos a cuál profesión que no vale copiar un paso en falso El falso de cortar los brazos sin descanso Descalzo buscando lo más alto Sin embargo el fracaso siempre atacando De mil golpes el noble sale mal parado Ya lo digo sin un pero porque sé que cuesta mucho De esta avalancha siguen pasándome. Y a esto le pongo más ficha Preparo los cartuchos La cosa está dicha No ser el más añejo Ni tampoco el mejor Me piden que cambie Ni siquiera me conocen No pueden negar que no di el corazón No es mi obligación Tener que escuchar sus voces Porque esto es lo que soy Y solo sé que hoy Sé dónde estoy parado Sin saber dónde voy Con poca difusión Y recursos escasos Me respalda el talento Y el otro no viene al caso Hago lo que me llena Distinto a la multitud Si suena o no suene, son no depende de mí, nunca presté atención a lo que pudieran decir la fama es azar no, no sé con exactitud lo sí, yeah, yeah. no sé con actitud, imposible pensar lo contrario no voy a andar mintiendo en mis letras para poderle caerle bien a varios sin comerme el cuento de soy de barrio Crowe Frank soltando el feed del año no ganamos lugar así que no lo miren mal. si no hay competencia porque no podemos estar si es bajo presión sabemos actuar es nuestra profesión así que no Así que no nos mire más Si no hay competencia Porque no podemos estar Si es bajo presión Sabemos actuar En nuestra profesión Así que no vale copiar